La forma de comunicarnos ha ido evolucionando. Ahora podemos comunicarnos e interactuar con las personas en otras partes del mundo. ¡Qué buena nota, ¿verdad? Asimismo, las clases ahora son virtuales. Y si voy a salir de casa, puedo monitorearla desde mi celular a través del Internet. ¿Qué más puedo pedir? Ay, ah, por cierto ahora las noticias, los memes y lo que se te ocurra compartir en redes sociales pueden verlas muchísimas personas a nivel del mundo. Además puedes hacer tus compras en línea y te ahorras el tráfico y esas cosas que suceden cuando sales de casa. En fin son muchas las actividades que puedes hacerlas a través del internet. Pero se han preguntado quiénes hacen posible que el internet llegue hasta tu casa o simplemente cómo es el trabajo de aquellas personas que laboran en telecomunicaciones si quieres saberlo te pedimos quedarte hasta el final del video, dale like y comparte con tus amigos para empezar les presento a este técnico su trabajo es la instalación y el mantenimiento de la red que llega hasta tu vivienda llamada red por ser una verdadera conexión de cables y equipos todos coordinados con el fin de darle acceso al internet. Pues bien, todo empieza en un cuarto lleno de cables y aparatos como decía, conectados unos con otros. Un verdadero tejido de cables con aparatos con lucecitas que parpadean sin parar. Aquí es donde empieza la magia del internet. Sale a las calles cientos y hasta miles de cables diminutos similares a un pelo. Pues en realidad la fibra óptica está bien camuflado en una cubierta muy similar a los cables comunes. Aquí se hace la distribución de la señal que irá a los diferentes sectores de tu ciudad. Dejando en lugares específicos una caja de distribución también conocida como NAF siglas en inglés que significan punto de acceso a la red de esta caja se podrán dar acceso de 8 hasta 16 clientes aproximadamente desde esta caja se lleva una fibra hasta la casa del cliente el cable se lo denomina como drop. en su interior lleva la fibra óptica propiamente dicha el proceso de instalación es muy fácil para los técnicos experimentados por supuesto ya que cuentan con herramientas y equipos especiales para este procedimiento. Este es un día en nuestro trabajo, estamos con David mi compañero y hoy vamos a hacer las instalaciones de fibra óptica y al servicio de internet que realizamos, acompáñenos. Bueno y como siempre hay que utilizar el equipo necesario, en este caso casco y el cinturón que vamos a subir en un poste para hacer la, la primera instalación, sí o no amigo de Desde la caja se extiende la fibra óptica hasta la casa, que puede estar aproximadamente a 60, 100, 200 y hasta 400 metros de distancia desde la caja principal y cómo lo hacen para tensionarlos, pues los sujetan con ganchos especiales en los postes, ya que la fibra óptica viene acompañada de un cable galvanizado, que se lo llama como mensajero, al que se lo separa y engancha como digo en cada poste. Con esto el 40% de la instalación está lista. Ahora el técnico está en la parte más complicada y es justamente la de ponerse de acuerdo con el cliente por dónde ingresará la cometida al domicilio. después de mucho trabajo finalmente se ha logrado poner el router en el lugar adecuado ahora el técnico realizará las configuraciones necesarias y enviará los datos a la central para su aprobación y activación final y con esto ya tienes una deuda más que incorporar a tus gastos y claro una herramienta de comunicación e información en la comodidad de tu hogar Y en resumen, hoy aprendimos cómo llega el internet hasta tu hogar, además de cómo es su distribución, cómo se denominan algunas partes físicas usadas en la colocación del internet y cómo los técnicos lo instalan en tu domicilio. Espero que te guste el video, saludos a todos y suscríbanse, denle like y compartan para que más gente lo pueda ver. Acompáñanos, este es nuestro día en E. Un día en en nuestro trabajo. Un día en nuestro trabajo.